Queridos amigos, queridas amigas de ZP44 Radio Libre 1200 AM, hoy en este día en que se renuevan los sueños, las esperanzas y de todo lo que nos rodea, les saludo por su 23 aniversario de educación, promoviendo la palabra ciudadana y llevándonos hacia un país libre de corrupción en diferentes niveles. Feliz cumpleaños, Radio Libre, que Dios, por intercesión de tu paseca Acupe, nuestra madre, les bendiga. Y les acompañe siempre.